El discurso que da Horacio González en el momento de asumir la subdirección en 2004 de la Sociedad Nacional. Y es día feliz por, por muchísimas razones, voy a tratar de enumerar algunas. Eh, el título de, de, esa, de ese texto es Y la nave va. la verdad que prefería mantenerse en el, en el viejo edificio de acá en México, porque bueno, estaba no, toda esa mitología del sur y la comodidad de Borges de que era un edificio sin, sin tener que subir demasiado, era un edificio sin ascensor. cultural argentina, que se dispone a seguir hacia adelante, digamos, ¿no? eh, la, la obra de, de, de los edificios, digamos, tiene que ver con esto que estamos hoy inaugurando, que es una, una sala de lectura nueva. No es nueva, digamos, está simplemente reformada y trasladada, ¿no? El edificio de México había sido una lotería, la lotería nacional. Probablemente, de, de esa circunstancia, Borges imaginó algunas cuestiones vinculadas al ordenamiento de la biblioteca. El sistema de, del orden, el sistema numérico del orden, el asado. Son preguntas que porque Borges alrededor de la función de una biblioteca. Probablemente estamos ligadas a dicho de que hubiera habido una lotería, o sea, la saga, los números. ya al mismo se realiza la saga porque habíamos primero pensado en otra fecha pero después apareció el 26 de julio y ya quedó el 16 de julio y es imposible desprender de, prender, de eh, la conmemoración que hoy tienen los 70 años de la ¿no? eh, muerte de la sobre quién por eso escribió un libro que un libro que simula ser el ghostwriter de la razón de mi vida que era un español ¿verdad? Algunos discuten porque quizás eh, ese apellido o ese nombre, digamos, podría haber tenido un origen más bien portugués o brasileño, digamos, que se llama Evita, eh, la militante del Tamarín. ¿no? Es un extraordinario título escribió en portugués que se tradujo no hace tanto tiempo. Estamos en la parte de los edificios, digamos. Esta sala tiene que ver con una transición, por así decir, que en este momento tiene esta facultad en con relación su, con su edificio, con la sede de Juan, que es la próxima apertura del edificio de José Bonifacio, que nos permitió, a su vez, hacer algunas obras aquí, en el interior de, de la sede de Juan, mejorando esta serie, ¿no? eh, Ricardo Pega, en, en, en un libro extraordinario, que es el, el último lector, se enfoca en un momento sobre dos fotos, ¿no? Una de Borges, Borges ya casi ciego, acercando muchísimo los ojos a, a un libro, y la otra de Joyce, que también se acerca con un monóculo. A un, a un texto. ¿no? Y la conclusión inmediata de, de, esa, de esa mirada sobre estas dos fotografías de Piglia es: bueno, la, la lectura finalmente es un asunto óptico, ¿no? es un asunto que tiene que ver con la luz. Y efectivamente, lo que hicimos aquí fue de algún modo honrar esta idea, ¿no? porque esta, esta sala de lectura estaban ubicadas en el subsuelo de la Facultad con una dificultad inmensa desde el punto de vista precisamente de la luz. ¿no? O sea, una dificultad grande desde el punto de vista óptico, digamos. Y o sea, ahora tenemos una sala con luz natural eh, que me parece que, que, que habla, habla de los desafíos y de, las, de los dilemas, edificios, de las instituciones públicas. ¿no? ¿Cómo es posible que una sala de lectura esté en un subsuelo? Pero bueno, eh, también habla de eso, digamos, el, la, la, los distintos momentos de estos edificios que, voy, que estoy evocando. Pero además de la evocación de los edificios, hoy quizás es una buena ocasión para pensar, para que esta facultad piense o siga pensando en la significación de la lectura. ¿no? Una facultad, voy a decirlo rápido, muy librera, obviamente librera, o sobre todo librera. ¿no? Librera que tiene el sentido menos mercantil posible de esa, de esa palabra. ¿no? Eh, son muchas las posibilidades de pensar la lectura, infinitas, digamos, se ha escrito mucho sobre, sobre esta cuestión. Eh, voy a remitirme a dos o tres ideas, que me parecen más o menos sustantivas. Una tiene que ver con lo que se dice habitualmente, ¿no? la, la idea de que eh, el pasado permite explicar o permite comprender el presente, y que a su vez el presente ilumina en buena medida digamos, una te la temporalidad futura. Y en, esa, en, esa, en ese juego de temporalidades, uno podría decir que, digamos, los autores del pasado, en de cierto modo nos reclaman, ¿no? nos reclaman. Los autores del pasado están en una biblioteca, esto lo tomo de Borges, es una, un, un, momento, un pasaje muy conocido, digamos, en Borges dice, bueno, los autores del pasado están en un murmullo mudo ¿no? en la biblioteca. Están en un murmullo mudo en la biblioteca. Que, está, que es una, una, re, una relectura, una reinterpretación de una frase célebre sí. de, de, de, de Quevedo, que ha sido muy usada, digamos, y que últimamente incluso la usa para el título de uno de sus libros, o de una de sus conferencias en realidad, Roger Chartier que es ese verso en el que Quevedo dice, digamos, viene describiendo su, su modo de retirarse del mundo, digamos, y dice, estoy acompañado por algunos libros y me dedico a escuchar con los ojos a los muertos. ¿No? Es de Quevedo eso. Es de Quevedo. Extraordinaria frase, ¿no? Extraordinaria frase. Dice que la, la, la idea es que... La, la, el modo en el que Borges, me parece, llega esa frase, cuando, cuando supone esta idea de un murmullo mudo, es la idea de que efectivamente, digamos, permanece mudo hasta el momento en el que efectivamente se los escucha con los ojos, ¿no? Se los escucha con los ojos. Digamos, no quiero abundar eh, de, de nombres propios, pero por ahí, una idea yalumiana que me parece muy extraordinaria en relación con, este, con, este, con esta trama de la lectura, con esta idea de la lectura. Que es cuando Medellín dice, bueno, la lectura es un relámpago, un relámpago en el que se une lo que sucedió con lo que sucede. ¿no? la idea de un, una evocación otra vez, ¿no? esa temporalidad del pasado con el momento presente. Pero me parece que Benjamin allí va en una dirección que no es exactamente la misma que la de la evocación, la mera evocación del pasado, como un principio activo de la lectura, sino que dice, dice algo más, algo muy inquietante en realidad. Lo que dice Benjamin es en realidad, lo que leemos es lo que no está escrito, ¿no? Es una, una fórmula extraordinaria, ¿no? Porque, digamos, ¿qué es eso de lo que no está escrito? Digamos? Es, por un lado, digamos, el, el, el, el reconocer que, que, que la lectura abre una puerta en el sentido de la imaginación. Es decir, de la imaginación de aquello que se tiene en este escrito, pero también es reconocer o es decir que alrededor de la lectura hay un conjunto de operaciones que tienen que ver con la traducción, con la interpretación, con la glosa, ¿no? con el subrayado, incluso, con la cita, que eh, que no hablan necesariamente de lo que está escrito, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Para mí, esto lo que quiere decir es que Benjamin está pensando en la lectura centralmente como la lectura, de la, la lectura crítica, es decir, esa idea de que la lectura es traducción, interpretación, eh, glosa, es la idea de una lectura crítica, ¿no? Es la idea de una, una lectura que efectivamente no está allí escrita, allí escrita, pero que hay que de algún modo inventar, ¿no? Y esta es la primera razón por la cual creo eh, que nos complacemos en nombrar con el nombre de Horacio González en esta sala. Porque Horacio González fue, indudablemente, un maestro de la... De la, de, la crítica, ¿no? de la lectura crítica, un maestro de la lectura crítica. Un maestro del arte de leer críticamente, un maestro del arte de poner permanentemente en juego una mirada sobre la lengua, sobre el estado de la lengua, sobre el lenguaje. Porque la cita de Bellini, además, entre sus inquietantes este, formulaciones, me parece que lo que dice es que el lector, en cierto modo, es, tiene rasgos de, la, de una figura heroica. ¿no? ¿En qué sentido? Eh, digamos, de lo que se trata es, en esas operaciones que despierta la lectura, darle forma, o sea, recomponer la lengua. Recomponer el lenguaje. Eso, eso, es, eso es para venir a la lectura una recomposición del lenguaje. ¿no? Es decir, como si hubiera entre el lector y, y lo escrito, digamos, una batalla en la cual, por un lado, está la letra inerte, inmóvil, fijada a sí misma. Y, por otro lado, una vocación de reinvención de la lengua. ¿no? Una promesa, dice Benjamin, de redención de la lengua. Y otra vez ahí, Horacio. ¿no? O sea, si, si hay algo, me parece a mí, en la forma de la maestría de Horacio, de la enseñanza de Horacio, tiene que ver con esta idea, nunca abandonada por Horacio, sino al contrario, intensificada de todos los modos posibles, de una promesa de redención de los lenguajes. ¿no? Entonces, esa, esa me parece que es la primera razón por la cual eh, Estamos felices hoy de que esta sala de lectura de la biblioteca central de la Facultad llegue el nombre de Horacio no González. Pero esta es una biblioteca universitaria, ¿no? Es una biblioteca universitaria, es una, una biblioteca universitaria muy importante, tiene eh, catalogados alrededor de 600.000 volúmenes, y muchos Aún sin catalogar, que están en proceso, digamos, de catalogación. O sea, están entre las bibliotecas más importantes del país eh, y, sobre todo, de las más importantes en la especialidad de las humanidades eh, del país. Pero es universitaria, pero, pero la, la circunstancia de que sea una biblioteca universitaria. También habla de otro rasgo fundamental de Horacio, que es el modo en el que Horacio probablemente haya sido el que, con más intensidad eh, y frecuencia y tenacidad, pensó críticamente la Universidad Pública Argentina. ¿no? Eh, pensó la Universidad Argentina del mismo modo que, creo yo, pensó también, después seguramente los compañeros van a poder decir lo mejor que yo, del mismo modo en el que pensó la Biblioteca Nacional, ¿no? es decir, como una institución pública que tiene, digamos, o, que, o que construyó, digamos, la vocación de su genealogía. O sea, volvió al, al, al momento morenista, por así decirlo, de la, de la biblioteca, en el sentido en el que Moreno pensaba que la Biblioteca Nacional. Que la biblioteca pública no podía ser sino un instrumento de emancipación e ilustración popular. La universidad también. Solo es interesante la universidad si efectivamente se constituye como un instrumento de emancipación y de educación popular. Eso lo decía Moreno en un texto, que es el texto que se considera como fundante de la Biblioteca Nacional, en 1810, en medio de la, de, de la, de la revuelta, digamos, anticolonial, y cuyo título es Educación, que publica en el Diario de la Seta. ¿no? Eh. Para Horacio, la, la universidad debía, debe, y. Quienes lo acompañamos en esto, lo seguimos pensando, por supuesto, y lo vamos a seguir pensando, Debe someterse a una transformación profunda, digamos. ¿no? Horacio mostró muy cabalmente que una universidad exclusivamente constituida alrededor de los méritos profesionales, alrededor de la certificación de méritos profesionales, era una universidad que, efectivamente, caudicaba respecto de este principio. de ¿no? Este principio político, por así decirlo. ¿no? La Bolivia es una universidad cerrada sobre sí misma, digamos cerrada sobre sus profesiones y disciplinas, sin impacto eh, emancipatorio. Eh, esa universidad pensada por Horacio no, no, no puede ser una universidad de funcionarios grises, digamos, que efectivamente están allí para sostener sus cargos, digamos, tienen que ir más allá de esto, tienen que librar una batalla, ¿no? para ponerse en primer lugar como objeto de su propia crítica. ¿no? Y eso está lejos, en este momento, me parece a mí, de ser lo que produce la universidad pública argentina. ¿no? O sea, la universidad tiene que dejar digamos, de pensarse como se empezó a pensar en los años 90, como una, un mercado académico sostenido por la producción industrial académica, un mercado de empresarios de sí mismos que me parece que muestra de manera sistemática, sus fallas y sus problemas. Pero uno de los problemas que, que probablemente Horacio atendió mejor, y otra vez creo que los compañeros lo van a poder decir eh, con, con más detalle que yo mismo, es el modo en que las vidas, las biografías, se traman en las instituciones públicas. Ahora se entendió muy bien eso, y a partir de haber entendido esta cuestión, creo que hizo una gestión enorme en la biblioteca, cuyo centro fue la, la, la, la constitución de una comunidad. ¿No? La constitución de una comunidad. Que me parece que eh, nos debemos como tarea en la universidad pública. ¿no? Y entonces, que la sala de lectura. De, de esta facultad eh, lleve el nombre de Horacio digamos, tiene también que ver con esta mirada eh, de Horacio sobre la universidad pública eh, y sobre las tareas de la universidad pública ¿no? eh, Horacio fue bueno, esta facultad no sé si es mérito seguramente en mi caso ahora es mérito de, de que los tres más notorios directores de la biblioteca nacional Paul Brussac, Borges y Horacio González tuvieran que ver con esta facultad, en grados y con compromisos absolutamente distintos ¿no? Paul Brussac eh, Inicia su dirección de la Biblioteca Nacional en 1885 y esta facultad se crea en 1896. Él era director de la Biblioteca Nacional y es convocado a integrar el primer consejo directivo de esta facultad. Después rápidamente se renuncia al consejo directivo de la facultad. Eh, Borges, como saben, fue durante más de 20 años profesor de literatura inglesa en esta facultad. Son muy buenas las recomendaciones de Borges acerca de eh, la idea de que no es bueno digamos, para, para los estudiantes construir bibliografías ni obligatorias ni no obligatorias, digamos, construir bibliografías. La idea de Borges era la idea de que la lectura debía transcurrir de un modo placentero, digamos. En cuanto hubiera alguna dificultad en el placer de la lectura, convenía más bien abandonarla. ¿no? Eh, y Horacio, Horacio que me parece que es el que mayor compromiso ha tenido con esta facultad, y que ahí se dice en la, en la placa, digamos, yo estaba. Hace unos días, este, revisando eh, los archivos de la facultad, Horacio ya me había contado en alguna ocasión que él había sido bibliotecario no docente de esta Facultad. El principio, el principio de, todo. En 19, de 1966 a 1969. En 1966 era todavía estudiante de Horacio. Eh, ese cargo lo había ocupado otro gran amigo. Alberto Spumberg que también murió hace poco tiempo y que en esa, eh, en esa época y después en los 70, en el 73, había sido también una figura fuerte de las cátedras nacionales y había sido también, creo que fue secretario académico del Departamento de Letras cuando Urondo era su director. Y después de, clásicas, después, de clásicas, después de clásicas, después de haber dejado, me parece que estuvo en, en ambas funciones, digamos, fue secretario académico de pronto y después director de, del Departamento de Clásicas. Bueno, Alberto había sido también bibliotecario, docente de esta facultad, y le cedió ese espacio, ese lugar a Horacio, que Horacio nombraba, digamos, siempre con algún orgullo. Ser bibliotecario suponía digamos, haber tenido alguna relación particular, eh, eh, tenía alguna relación particular con los libros. Eh, pero es extraordinario el, el, el hecho de que haya sido Horacio González eh, bibliotecario no docente de esta biblioteca central, que conocía muy bien y después director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Me parece una circunstancia absolutamente notable, digamos. Y me parece que esta última circunstancia, que, que ya, ya termino, digamos, que esta última circunstancia habla de otra de las razones por las cuales eh, nos complacemos de, de, de que esta sala de lectura lleve el nombre de Horacio, que es la amistad, ¿no? La amistad. la amistad de Horacio con esta facultad, con algunos de quienes nos paseamos por esta facultad, y que me parece que tuvo expresión de, más o menos permanente. De hecho, los últimos cursos, los últimos seminarios de Horacio se emplearon en esta facultad después de que dejó la biblioteca nacional. Y la última gran aventura de, de Horacio la, con nosotros en la facultad fue la organización de unas jornadas extraordinarias sobre la comuna de París, tema que Horacio nos desveló toda su vida, ¿no? la comuna. Así que eh, creo que tenemos que regocijarnos y, y volver a subrayar que hoy es un día feliz. Eh, porque a partir de ahora esta sala lleva el nombre de Horacio González. Gracias.